¿Cómo estás ahí en Buenos Aires? Acá muy bien, todo por suerte, <risa> es un lindo día, y allá en Mar de Plata hace frío, ¿no? Uh, está, está tremendo, está frío, pero bueno, se es, es, está entrando el invierno, así que hay que, hay que prepararse. <risa> uh -huh. eh, bueno, Malín, ¿qué tenemos ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos algo muy rico, que es que vamos a presentar nuestro primer caso práctico de resolución de conflictos en base a una de, de las experiencias que hemos tenido de negociación. Eh, así que bueno, vamos a, a presentar cómo es que resolveríamos este, este caso real a partir de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo que nosotros proponemos. Eh, y bueno, Mali, eh, nosotros aclaramos al público que estamos hablando dentro de lo que es un sistema de referencias lógico eh, que implica la aplicación de la ley del desdoblamiento del tiempo y que vemos desde esa perspectiva a los conflictos dentro de una plantilla que obviamente está conformada por planos. Vos, Mali, ¿nos puedes contar un poco cómo era esta cuestión de, de los planos? A repasarlos, ¿no? Porque si las en tus videos están muy bien explicados y desarrollados para el que quiere un poco más de profundidad, pero básicamente tenemos el plano más lento que es el plano físico-biológico, donde Exacto. podemos tener los observadores activos de ese plano, pero también si tenemos alguna emoción en juego la podemos observar ya en un plano más veloz que sería como un segundo plano, y en el plano físico-biológico también se apoya otro observador más veloz que sería de la frecuencia del plano mental, en donde están los pensamientos y las, las ideas, que vienen de, de un plano 4, de, eh, de valores, de identidad, pero a todo esto tenemos también un plano más veloz, y nos vamos a manejar mucho con el plano 4 y 5, con ese juego, que es justamente el que nos puede sacar de la distorsión de los valores, siendo que los puede observar desde eh, una lógica. Exacto. Eh, es un plano lógico que puede observar esos valores, y bueno, luego eh, tenemos el plano de la energía, o de los potenciales, el plano cuántico, y el origen, ¿no? De todas las cosas que es abstracto, es una identidad eh, abstracta punto cero le llamamos también, ¿no? Eh, así es, así es, eh, nosotros sostenemos esto de que, lo concreto pende siempre de, de, de lo abstracto, y eh, que eh, existimos en distintas velocidades. Estos planos implican velocidades, desde la menor velocidad, como vos recién decías, de lo físico y biológico, lo concreto, bien, y después planos más veloces que eh, estamos existiendo en simultáneo en ellos. Entonces, uh -huh. nuestra perspectiva de abordaje de los conflictos siempre va a tener que ver con detectar. ¿no? Este, estos observadores que están activos. Y cabe, creo, la aclaración un poco de esto de los marcadores, ¿no? que en los planos 1, 2, 3 y 4 van a estar conectados siempre a lógicas que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con la protección, con la comparación, con la competencia, con la sustitución del faltante. Nos y bueno, hoy... Estos programas grabados mm. en nuestra memoria, ¿no? Exacto, son lógicas con, del pasado con las que se manejan esos planos, ¿ok? Uh -huh. Y hoy vamos a prestar especial atención a partir de, de un caso que nos viene a traer Mali, eh, de algo que, que, que vivió en, en, en su profesión como, como abogada, como asesora, eh, vamos a, a prestar atención a los planos de lógica y de la identidad y de los valores. A ver Mali, uh -huh. ¿nos puedes contar un poco cómo... Cómo, ¿Cómo fue este este caso? El caso tenía que ver con un despido, eh, y el empleado quería yeah. arreglar con la multinacional eh, amigablemente. Entonces empezaron a negociar entre el gerente de recursos humanos y el empleado, pero obviamente el empleado necesita un asesoramiento legal por todas las veces implicadas y los valores que había en juego, que eran muy altos, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, bueno, yo fui haciendo este asesoramiento, pero entre ellos, obviamente, no eh, habían tenido en cuenta los honorarios de, de legales, que obviamente luego eran, eh, correspondían. Ellos, eh, para cuando terminaron de negociar, eh, y me entregaron el, el, el draft, ¿no? El borrador del acuerdo conciliatorio, nos dimos cuenta que este, este, estaban por parte de corrían por parte del empleado, cuando en realidad, bueno, eh, por costumbre, desde mi eh, perspectiva de la negociación, tenían que ser eh, de ambas partes estos honorarios. Entonces empecé como Muy a bien. partir de, de a, a, ahí sí a trabajarlo en causa propia a este. A claro, situación. ahí, ahí tuviste, tuviste un conflicto con lo que es la regulación de honorarios y tener que un poco, ¿no?, esto de que se te regulen los honorarios más allá de que el, el, el monto del, de la negociación ya estaba estipulado. Eh, sí. ¿cómo, te, ¿Cómo te resultó es, este esta...? Era, era levantar un muerte. muerto. <risas> Exacto. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo hiciste, Mali, para lograr que se te regulen los honorarios? Bueno, obviamente primero sí eh, preparé una estrategia, pero simultáneamente estuve derivando todas esas noches. Duró como una semana todo este pimponeo, digamos, ¿no? De, con este caso. Entonces eh, tenía mi lista, ¿no? De, de razones por las cuales eh, le tenía que pagar estos honorarios que tenían que ver con que que es necesario que el, el empleado tenga un asesoramiento legal antes de firmar un acuerdo de este tipo, y que esto es un monto que, obviamente, en la situación de él que estaba despedido, no tenía por qué pagarlo él. Eh, eh, eh, también yeah. por, porque es lo que se acostumbra y porque por una, para conservar una buena imagen de la empresa con los empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno. gracioso de esto es que, en realidad, sí. cuando empezamos este. Eh, y di vuelta porque, bueno, me comuniqué con el gerente de recursos humanos de la empresa, que a todo esto era abogado, y no quiso que participara el estudio jurídico que es un estudio muy importante, pero quiso manejarlo él, y bueno, digamos que la negociación ya estaba cerrada antes de que yo comenzara, estaba totalmente, empezaba con un no, ¿no? El claro. era, esto no, en este, nuestro lugar no corresponde, y yo desde mi lugar venía con todos estos argumentos, ellos decían que había sido un punto por todo concepto, y que eh, se lo habían comentado a la al principio, que cada uno se hacía cargo de los honorarios de, de, Bien. de patrocinio. Bien, de... pero eh, por ahí prestemos más atención, creo que para sacarle más jugo a, todo este, a todas estas cosas que estás comentando, que están buenísimas, eh, y que después vamos a desmenuzar un poquito más, eh, ¿a, ¿a qué juego te planteó, este, este, este señor, que era el, el gerente de recursos humanos, ¿cuáles cuál fueron las posibilidades que te puede haber planteado eh, en, en la negociación? Eh, ¿cómo, bueno, ¿Cómo te sentiste vos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que pudiste ver? Primero empiezo diciendo que al ser un, en causa propia, porque yo estaba negociando, eh, para mí es más difícil sí. porque se activaban mis programas. Claro. ¿sí? Entonces él por supuesto tenía siempre eh, una un salvaguarda que es, eh, tengo un no de parte del gerente general, ¿no? Entonces, o lo voy a hablar con el gerente general. Y una de las primeras cosas que a mí me saltó fue eh, reconocer que cuando colgué el teléfono me di cuenta que se me activó un, a través como de una intuición, como una sensación de que me venía información eh, por resonancia, de que esto sí. que lo iba a consultar con el gerente general no era cierto, que en realidad era, era un juego, eh, era un juego de negociación, que claro él sí tenía la última palabra. Entonces, esto fue como darme cuenta, primero que esa semana me di cuenta que estar en causa propia, activaba mis propios programas de supervivencia, de miedos, de incertidumbre, del de dinero que iba a ganar o no iba a ganar. Entonces, claro, viste viste activado no. toda, esa, toda esa programación. Y sí, lo bueno es que al verlos activos a esos observadores está buenísimo, porque uno también se da cuenta en qué punto está uno, y, y, y también está derivando constantemente desde un punto neutro, y eso, eso es genial. Eh, sí, aparte, yo los iba derivando, por eso no quería decir que se desactivaran, o sea, yo me daba cuenta que la ansiedad eh, continuaba, o cierta angustia, y no la pasé bien esa semana, de todos modos, claro. continué derivando, continuaba haciendo la estrategia, pero lo que sí me pasaba es que empezaba como a, a ser mucho más veloz en darme cuenta cuál era la trama con la que sí. estaba jugando la persona con la que estaba negociando. Entonces, por ejemplo, eh, cuando estamos por colgar el teléfono y la respuesta había sido no, yo le digo, por favor, este, quiero que lo reconsideren porque no, no sería positivo eh, seguir eh, resolviendo esto de una forma eh, con, eh, contradictoria, ¿no? Y sería mucho más costoso Bien. para ambas partes. Pero me dice, si yo te tengo una respuesta, eh, mañana a mediodía te llamo, colgo el teléfono y de nuevo, me salta el observador que dice, no, me va a llamar. Pero eso yo no hubiera tenido esta sensación, esto es algo nuevo que yo podía observar, como claro. una vocecita interna podía darse cuenta cuando la trama que había detrás de sus palabras, y que esto también era una estrategia. Porque ya hecho, lo podías intuirlo. De hecho no llamó, no llamó hasta y tampoco eh, eh, no llamó al mediodía, pero recién a la noche recibió un, un mensaje con una propuesta, sí. y de hecho... Eh, bueno, esta es la parte positiva, hubo una propuesta, eh, que era mucho menor a la que yo esperaba, mucho menor, pero propuesta al fin, antes que nada, porque esto estaba ya, no sé si estaba cerrada, eh, claro. y por lo cual, bueno, yo quise como abrir de nuevo la posibilidad de, de subir los honorarios a algo que desde mi lugar y en mi estrategia era algo más equitativo y justo, y razonable, claro. para evitar... Eh, eh, tener que ir a un juicio o evitar eh, justamente tener que intermediar con algún otro abogado que fuera menos amigable y, y, y más complicado claro, para sabemos, más partes. Que sabemos que si va a un proceso toda esta cuestión, eh, tarda muchos años y la verdad que a veces es preferible arreglar con eh, una, una propuesta que a veces es menor a las expectativas, ojo acá, a las expectativas que uno tiene eh, pero, en fin, lograr eh, tener ese, ese resultado ahora en lo inmediato. Eh, creo que a, a, a un poco cuando uno aplica esta ley, y en, en una negociación, en una mediación, en una conciliación, las expectativas tienen que, de alguna manera, diluirse, porque son bloqueos, bloqueos que uno le va poniendo a las posibilidades, porque si uno tiene una expectativa, está viendo solamente una posibilidad entre tantas. Eh, uh -huh. Y me parece que la, nuestra posición y nuestra uh, o sea nuestra aplicación hacia lo que es eh, DDT y la ley, es la idea es ver otras posibilidades y ver otras tramas y otras lógicas de lo que está sucediendo al momento de que uno negocia, al momento en que uno llega a, a un acuerdo o no, ¿sí? Eh, yeah. Sí, porque eso, eso había que soltarlo también, porque estaba en juego también mi orgullo claro. personal, yo me daba cuenta que ya era un tema de decir acá quién, quién es el más fuerte, quién gana la negociación, ¿no? Está el, el ganador y el perdedor, que de nuevo hablamos de un plano cuatro, de a Muy ver bien. quién tiene razón o no, y quién gana y quién no. Eh, Muy bien. Entonces eso sí. también había que soltarlo para poder decir, bueno, está bien, acepto esta propuesta. Entonces estaba una escucha escuchando lo que pasaba a nivel fenomenológico con todo el diálogo y las estrategias, pero otra escucha es la de los observadores sí. activos que se dan cuenta de la trama, ah. pero el lenguaje que utilizan estos observadores para informarnos ¿no? de, que, de, de cuáles están activos, es un lenguaje que es más eh, de resonancia corporal, es de la sensación esta de recibir la, la información por intuición. Entonces... Sí. Eh, en un momento de la negociación eh, lo que aparecía era, eh, desde, desde, desde el gerente de recursos humanos, una actitud de empatía hacia, eh, bueno, hacia mi situación, y de, bueno, yo puedo comprender lo que a vos te está pasando, y cómo te puede afectar, etcétera, etcétera, y de nuevo me volvió a pasar inmediatamente, ¿no? Darme cuenta que estaba jugando con valores, y como dice mi amigo Sebastián, yo se estaba maquillando, ¿no? O sea, estaba eh, siendo consciente de que estaba más allá de estos valores. Eh, claro, claro, ahí tenemos, ahí tenemos un poco el rol de, de este quinto en divergencia, ¿no? De que vamos a, vamos a notar en distintos planos de la vida, ¿no? Y cuando uno. Eh, negocia, cuando uno concilia, lo que sea, eh, vamos a notar también este juego de poder, ¿no? Del quinto divergente, que eh, maquilla por lo general valores que no tiene. entonces ¿Hace eso que le... los tiene? No los tiene. Claro, hace que los tengo para, digamos, eh, de, de alguna manera generar circuitos para lograr lo que verdaderamente quiere, eh, y no los tiene en realidad. Lo que hace es eh, armar. Un escenario, con determinados personajes, con determinadas cosas, y a medida como va cambiando la situación, o como uno le presenta el juego también, eh, eh, va desarmando y rearmando ese escenario de acuerdo al, al otro observador, que en este caso vas a ser vos, María Laura, que que de alguna manera ves, estás empezando a ver la trama de todo de toda esa negociación, ¿no? Sí, es muy impresionante porque, bueno, yo estudié eh, negociación, estudié mediación, resolución de alternativa de conflictos, pero no me aparecían estas, estos flashes de información, ¿no? Que claro. y de repente ahora aparecen, me sorprenden, y esto también es un dato, ¿no? Cuando me sorprenden es que es una información que viene del futuro. Pero, por ejemplo, en el caso este, me acuerdo que, cuando me siento a anotar lo que habíamos hablado, me estaba claro, los valores en juego eran la familia, eh, ¿no? Eh, esto de la, la empatía, la comprensión por su parte. Entonces yo dije, bueno, listo, voy a anotar mis valores. Entonces empecé claro. a anotar, bueno, mi valor es que sea justo y razonable, que, que pueda conservar la imagen de la empresa terminando en una buena negociación. Eh, y resulta que cuando. Cuando yo al, al, en el siguiente llamado pongo en juego estos valores, ¿qué ocurre? Estoy poniéndome activo, en, y, al igual que su observador, al mismo nivel de equilibrio, ¿no? De, de claro, eh, perdón. Desde Entonces, el plano de dos, lógica. Dos observadores hablando de valores sabiendo que, que estos no eran para nosotros, eh, no era más que un juego. Entonces, cuando esto ocurrió, lo que me di cuenta es que la reacción de esta persona tuvo más que ver con. Eh, aumentar el nivel logrado grado de, de, de agresividad, ¿no? Como una reacción claro. más violenta, porque como bien estudiamos, o nos dimos cuenta, Sebas, al estudiar este caso, sí, sí, sí. Lo, que, lo que nos dimos cuenta era que se había quedado sin circuitos para comunicar, porque lo que él estaba usando como discurso eran los valores, pero al a, a estar eh, como poniéndolos, o descubriéndolos y, y, y poniéndolos sí. sobre la mesa, se quedó sí. sin circuitos de comunicación, y lo que sucede cuando, como dicen en psicología, cuando no tenemos forma de comunicar algo, es aumentar el grado de violencia con una reacción más violenta, ¿no? Exacto, o sea, él jamás cambió eh, su lógica, y cuando vos le desbandaste todo el escenario, eh, porque jugaste a un mismo plano de lógica, eh, este hombre quedó inmediatamente sin circuitos, porque eh, utilizaba los valores, plano 4, ¿no? Como el, el, el diseño para bajar una percepción, para generarte una emoción, y para uh -huh. que vos experimentes algo como que estaba todo bien, ¿no? En, en lo concreto. Pero claro. después, cuando vos empezás a ver toda esa trama, y la empezás a, a decir, bueno juguemos de igual a, igual a igual, juguemos desde la lógica, y claramente salta la divergencia de una manera violenta, mostrándonos todo lo que era en realidad. en realidad o sea, lo que saltó fue la, la amenaza, ¿no? Porque este, la amenaza exacto. es, bueno, vamos a juicio, esto se acabó acá, cuando habían sido tres meses de negociación para tener un acuerdo conciliatorio. Entonces no tenía claro. sentido que por el moto que estábamos hablando, que era muy pequeño, eh, eh, tuvieran, surgiera esta amenaza y este no rotundo de que no había ninguna movilidad ni flexibilidad de posiciones, ¿no? Inmediatamente uno ve esos observadores, ya se está creando neurológicamente la posibilidad de una solución que es convergente, ¿no? Que empieza a, a tomar a todos los observadores del conflicto. Y eso uh -huh. es brillante, eso es sí, brillante. en este caso yo observaba lo que a mí me pasaba ante la amenaza, ¿no? Siempre nosotros estamos hablando de esto de activar un punto cero lógico que nos conecta con un campo de potenciales que es justamente eh, infinito, entonces... La idea es que todas estas observadores que vemos saltar cuando tenemos estas situaciones, los embonemos al punto cero, porque es la idea, porque necesitan ser vistos, necesitan uh -huh. ser vistos, y inmediatamente se crea una situación futura en donde todo esto se soluciona, porque al final lograste regular honorarios, quizá no con la expectativa que tenías, pero de alguna manera u otra lograste un, un negocio que... Eh, como vos decías, era como levantar a un muerto, ya cuando la negociación estaba cerrada, ya cuando eh, no se te había regulado en horarios, lograste de todos modos llegar a un resultado que es óptimo, ¿no? Yo por ahí quería tirar algún tip eh, que para que le quede al público, no, para aquel que, que trabaja con conflictos, y esto de que es esencial asumir un plano de lógica. Es esencial asumir un plano de lógica sin valores, sin identidad, porque es lo que te va a permitir jugar de igual a igual. Eh, incluso sí. a una velocidad mayor, porque la velocidad de un plano lógico convergente es mucho mayor que la de un plano divergente. ¿sí? Porque es el, mayor, el observador de mayor velocidad de plano la convergencia. ¿sí? Uh -huh. y, y también esto de dejar de ver la necesidad, porque si uno cuando está, si uno está queriendo negociar algo, y solo estás puesto a tu mirada, está puesta en la necesidad, y en que los recursos son escasos, estás frito, o sea, inmediatamente ya estás, ya estás perdiendo, porque le estás dando la posibilidad al otro de que manipule el proceso, de que manipule la situación y la negociación, y, y me parece que, eh, la idea es que puedas ver la trama de todo, y que, y sí. que bueno, el resultado que sea que obtengas, siempre que veas desde la neutralidad, eso no tiene sí, precio. lo que nosotros estamos proponiendo es una vuelta de tu más a la, a la negociación tradicional, en donde están las posiciones, que en este caso las hubo, eh, corresponden Exacto. a Naren, no corresponden a Naren, los intereses, que después, bueno, era la lista de justificaciones de por qué, y después las necesidades que empezamos a jugar con los valores, pero no. llega un momento en la negociación que cuando los valores son muy opuestos, bueno, no hay salida, pero aquí, digamos, la vuelta de torsión, para que haya una salida distinta en un campo infinito de posibilidades, he sí. llegado a ese punto, de, digamos, del plano 4, es ponerse sí. en el plano de, más arriba de esas identidades, de esos valores, en un plano de, de lógica, a poder observar uh -huh. los activos, soltar todos los elementos, y esperar a que vuelva o que venga alguna uh -huh. otra solución, ¿no? Claro. Que, que sea, eh, bueno, como diríamos, más inclusiva de todos los elementos, eh, más coherente y más cohesiva. Que, que se reestructure justamente toda la situación, pero es, es una torsión que va, que va a ocurrir en planos, eh, digamos, más inconscientes. Uno los ve desde un punto de vista consciente, y todas esas torsiones y todas esas reestructuraciones van a suceder siempre en otra velocidad, y después se van a expresar en lo concreto, como es el acuerdo al que llegaste, por ejemplo. Sí, y una cosa importante que decía Sebas es que tiene que haber un tiempo como asincrónico, como le dicen en el coaching, ¿no? Entre que pasan los hechos... Eh, todo el tiempo en el que pareciera que no pasa nada, en donde no está habiendo una interacción en la negociación, pero sí estamos derivando y sí se, se continúan ordenando esos elementos, si estamos Exacto. en el proceso de, de derivación y de soltar. Y ese tiempo Exacto. es fundamental, recordemos que tenemos los 40 días para que algo abstracto baje al concreto o se materialice, entonces, bueno, yo tenía una semana, pero el tiempo intermedio, eh, mm. obviamente que contribuyó al menos en tener una solución eh, provisoria de esa derivación, ¿no? Entonces Exacto. yo quería, eh, me parece que ya podemos ir cerrando como sí, eh, sí, sí. Y, y hacer como una síntesis de entonces cuál es el rol del negociador, del abogado del que está mediando en un conflicto. Bueno, en, en breve sería como generar este clima previo de de seguridad, de confianza, de una actitud sin prejuicios, yo, yo empecé con esta actitud, obviamente sabía que las cosas se iban a poner distintas, ¿no? Pero la primera actitud sí fue, eh, como esto que proponemos, de una escucha, no solo de lo sí. que me está diciendo el otro, sino también de detectar los observadores activos, eh, todo lo que viene de, de, los er, de los, como llamamos nosotros, de los, de los errores de percepción, y luego claro. de observar este sistema de, de referencias lógico eh, con el que está funcionando el otro, ¿no?, previo, y luego derivar eh, todos estos elementos, ya sea en la derivación nocturna o durante el día, que es esta actitud simplemente de soltar, soltar y entregarle a la mayor eh, velocidad, y luego eh, poder eh, simplemente esperar pacientemente y centrado una respuesta, que me va a venir si yo no estoy en un estado de, eh, de, de ver, digamos, de plano 2 activo, ¿no? De, de los circuitos claro, emocionales si estoy, con carga, ¿ver? o sea, el centrado claro, si y tranquilo y, uh -huh. y relajado para recibir esa respuesta. Si estoy en un estado reactivo, es muy probable que las únicas posibilidades que tenga son, eh, sean limitadas, y sean simplemente las que propone... ¿Cuarto plano? ¿Y a qué nos referíamos con cuarto plano? A soluciones que tienen que ver simplemente con los valores, con, como, es, eh, como él te dijo, bueno, vamos a un proceso judicial. Justamente judicializar es ir a cuarto plano. Y sabemos que ese, esas estructuras tienen un límite y tienen todas un, un delay de tiempo que es bastante... Eh, prolongado, como sabemos la justicia tarda un montón en resolver estas cuestiones. entonces Sí, sí yo también pude observar que esto también sí. era un juego más y era una amenaza, y que Exacto. probablemente hubiéramos cerrado sin tener que ir a un juicio, pero teníamos todavía eh, dos posibilidades de, de, de audiencias, en las que probablemente íbamos a llegar a alguna conciliación, pero bueno, también era una elección, si uno quiere tener ese tiempo de de tranquilidad y no tener que seguir lidiando con toda esta ansiedad que a veces genera cuando uno está en causa propia, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, creo que más o menos hemos comunicado eh, todos, to, todo este caso que, que la verdad que nos vino como anillo al dedo para ver la trama de, de todo lo que sucede ¿no? en, en un proceso como estos. Y, y te cuento bueno, cuando empezamos a ver fechas, números y los nombres de los que están negociando. No, que no podemos dar nombres, no podemos dar nada, pero simplemente, o sea, lo, eso lo guardamos en confidencial, pero sí. Pero la sincronía sí, se da por todos lados. La sincronía se da por todos lados, tal cual. Chao. Hasta luego.